llegamos a las tareas de la unidad 3. En este caso, vamos a ejercitar nuestras habilidades para modelizar matemáticamente un problema. Para ello, te vamos a proponer uno que debes resolver prestando atención a las fases de la modelización que sigues. Un applet es una pequeña aplicación que se ejecuta dentro de otra, por ejemplo, dentro de un navegador. Hay muchos applets dirigidos a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la ciencia y la tecnología, para los distintos niveles educativos. Además de ejecutarse de un navegador, también se pueden descargar o se pueden embeber en una página o en un blog. Te proponemos que analices uno que, desde tu punto de vista, pueda ser útil para promover el desarrollo de alguna faceta de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología y que compartas el resultado de tu trabajo con la comunidad del MOOC. Para terminar con las tareas de esta unidad, te proponemos que localices y describas un fenómeno natural o en el que haya mediación humana, por ejemplo, a través de objetos tecnológicos y que pueda ser modalizado matemáticamente. Señala mediante qué modelo o nociones matemáticas puede interpretarse. Puedes abordar esta tarea de forma colaborativa con otros compañeros para llevar a cabo el trabajo entre todos. Para realizar esta tarea, te será de gran ayuda el trabajo realizado y compartido por los participantes en la unidad anterior, de ahí la importancia de que compartas tu trabajo en tu eportfolio. Recuerda, si tienes perfiles en redes sociales, no olvides dar difusión a tus aportaciones con la etiqueta del curso hashtag para que otros participantes puedan ver tu trabajo.